Hola a todos, Hola, os voy a enseñar a hacer una gelatina de frutos rojos muy sencillita de hacer, rápida y que viene muy bien como postre. Para cuatro raciones, yo utilizo estos vasitos que son de unos 150 mililitros, 160 cada uno, por lo tanto. Pongo cuatro vasos. En total son unos 600 mililitros más o menos. Una vez tenemos el agua pesada, pesamos el agar agar. El agar, -agar es un alga que se presenta así, como en tiras. Transparentes, muchas veces las hemos visto en, la, en las ensaladas chinas. Esto es lo que nos servirá, lo que nos hará de gelatina, ¿vale? Pondremos unos 4 o 5 gramos más o menos. Simplemente vamos desarmando y vamos tirando. Estas algas pesan muy poquito, ¿vale? Así que hay que echar bastante. No hace falta que la compréis en copos, porque así mismo se puede ir echando. Bueno, son un poco escandalosas. Luego encontráis trocitos por todas partes. Pero bueno, está bueno. Vale, así ya tenemos 4 gramos. Vale, pues ya está. Ahora nos vamos al fuego. Ponemos el fuego a calentar, remojamos el alga y lo dejamos así hasta que hierva. Una vez empiece a hervir, bajamos el fuego y vamos removiendo. Ahora luego os lo enseño. Esto ya está empezando a hervir, no sé si lo llegáis a ver, así que simplemente... Removemos Un poquito Y veis, ya se van deshaciendo Lo dejamos así Removiendo a cada rato Unos 4 o 5 minutos No tarda más en deshacerse Pues ya lo he dejado 5 minutos Y como veis Ya se ha deshecho completamente Vale al moverlo, ya no sale ninguna tira, está todo bien deshecho. Pues es el momento de apagar el fuego y poner la infusión que queramos. Fijaros, yo tengo aquí de las que suelo hacer. De chocolate, de esta de yoguiti, que me encanta. Frutos del bosque que es la que vamos a utilizar hoy o jengibre y limón. También está buena. Tiene un saborcito especial. Vale. ¿Qué hacemos? Simplemente, aunque aquí ponga que es infusión fría, también vale para caliente. Abrimos los sobres y los ponemos en el agua caliente. Opciones, pues cuatro sobres. Si os gusta el sabor más fuerte, poned, poned alguna bolsita más, pero yo por las pruebas que he hecho con esta infusión me vale con cuatro. Esta es bastante fuerte de sabor. Y ahora es el momento de endulzar. Podéis poner sirope de arroz, sirope de agave, la melaza que os guste, azúcar. O si estáis buscando cuidar la línea Un poquito de, de sacarina ¿Cuánta sacarina? Al gusto Si por ejemplo utilizáis De esta que vienen comprimidos La de toda la vida Pues unos Dos 3 dos, comprimidos por, por ración Sobrepone Que tenemos que dejar de fusionar 5 minutos, tapamos y lo dejamos reposar, ya hemos quitado las bolsitas y ahora ya solo nos queda ponerlo en los vasitos y a esperar que se enfríe un poco para meterlo en la nevera están mejor de un día para el otro pero hay veces que en un par de horas en la nevera ya están hechas espero que os gusten